a presentar eh, a los amigos de Armus, la banda de Rosario debutando aquí en la pantalla de CM Rock que vienen con su nueva producción, su, su disco Full, eh, porque ha lanzado un EP. Bueno, aquí tenemos a toda la banda completa. Bienvenidos a Can de la Música. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Todo bien, de primera, recién llegados de Rosario así. Recién llegados pues, que... sí, sí. ah, bien Rosario, ahí que le mando una saludo a la gente de Rosario, que suelo ir unas dos, dos veces por año más o menos, un lugar que siempre nos recibe con mucho cariño. Vamos a hacer la presentación oficial porque es la primera vez que por lo menos conmigo están aquí en, en el piso, es la primera vez, ¿no? Así es, primera así, vez. Así que vamos tipo a la escuela, a nombre de instrumentos, claro, así vamos como. Vamos pasando la ¿eh? oh, lista, claro. Hola, bueno, yo soy Emma, bajista, de segunda voz de la banda. Sí. Yo soy Lucas. Eh, cantante y guitarrista también. Sí, yo soy Santi, soy el baterista, el nuevo integrante. Bien. Y yo soy Leo, tecladista. Perfecto. Bueno, aquí tengo el, el disco full de Arbus, llamado Despegar, porque, como te contaba, ya han lanzado como una suerte así de, de EP antes o, bueno, una presentación de la banda, pero aquí estamos ya con todo este disco full, está buenísimo, así de, de, de rock and roll, con un poquito de pop también, tiene, no? Sí. Hay una mezclita ahí. Sí, sí, la verdad que somos una banda de rock, siempre decimos, mantenemos eh, la esencia del rock, pero también tiene el. Un toque pop. El toque de pop. Y porque sí. la parte melódica también? Sí, dejamos ¿no? agregar antes también que está Mati también en la banda, sí. que es el otro guitarrista que, bueno, no pudo viajar hoy. Bueno, era, le mandó un así saludo. Así que a le Mati. mandamos un saludo hay a Mati. Hay un saludo extensivo ahí a Mati que lo está viendo seguramente. Para nombrar por la, el quinto integrante, ¿viste? Por la televisión, <risas> por supuesto, obvio, sabemos que viajar hoy en día es bueno, una moneda, todo. Pero bueno, lo importante es que aquí estamos compartiendo. Está, bueno, este, esta suerte de, de, de, de momento musical, ¿cómo la están viviendo también con respecto a la banda? La banda empezó ya por hace 3, 4 años ¿no? que arrancaron, ¿no? Sí, mira, eh, Armus empieza en el 2015, estuvimos trabajando bastante sobre todo con el tema de la formación, así que ahora, bueno, la banda está en su mejor momento, creemos nosotros. Así que, bien. bien. Siempre cuando se lanza un álbum eh, también te, te llena de, de energía, ¿viste? Te da como un plus así extra también, ¿no? Claro, después de tanto trabajo que se es están en el estudio, después viene la parte más linda y también un poco complicada, que es empezar a viajar, a tocar, a empezar a plasmar lo que trabajaste en ese disco claro. y está bueno, ¿viste? Es decir, lo estamos disfrutando mucho ahora. Bien, despegar, bueno, también lo, lo tomo un poco lo que me, me decía el amigo, que, que el despegue también, por lo menos emocional, todo desde aquí hacia adelante, todo lo que viene y cómo están viviendo un poco el momento del rock también, con, la, con el estilo y, en general. Sí, mira, eh, bueno, Despegar justamente, eh, lo que quisimos transmitir con Despegar es eso, eh, tratar de, de llegar a la mayor cantidad de gente posible, y, y sí, viste cómo, es la, cómo está la, el tema de la música hoy en día con el tema del rock, y, sí. y lo que se consume también a nivel masivo, que no es tanto por ahí eso, pero, pero bueno. siempre está, lo ¿no? Pero siempre, están, banco, siempre está, siempre está, Te digo, obviamente. amigo, que estás en otro lado, eh, en el mundo todavía, el rock sigue estando por ejemplo, en Londres, hace poquito estuve en Londres, bastante tiempo. Y el rock sigue siendo Sí, ni hablar. Uno. El rock y, sigue siendo número uno, olvídate. Y, y cuando vienen bandas, en este caso, que ellos vienen los Stones, llena, eh, bueno, Metallica, bueno, es un poco más pesado, por supuesto, pero también llena el estadio, así que eh, está bueno que convivamos todos en armonía y demás. ¿eh? Sí, ni hablar, todo, ni hablar. No sé, al fin y al cabo, es. Es música. Así Exactamente, bien. el rock es eh, un clásico, ya está cumpliendo casi 70 años en, en la historia de la música y demás. ¿Cómo fue un poco el encuentro de, cómo se conocieron imagino, del barrio? De, cuál, ¿Cuál es un poco la, la, la base de... De la banda y de los Sí, mira, nosotros nos conocimos todos en lo que fue la secundaria, básicamente. ¿El colegio que iba? ¿Cuál era? Eh, ¿El Luis María Drago, allá en Rosario. Bien. A los que no nos conocen somos de Rosario, repetimos. Sí, sí, sí. Eh, así que bueno, eh, Emma y yo somos hermanos. Ah, y, bien, y, no sé, y, de... Lo conozco desde que nací. ¿eh? No, no, pa no sé. parece, pero son hermanos. Sí. Bueno, bien, bien. ¿Cómo es un poco la convivencia también de los hermanos? Bueno, está bueno que tiene la misma. Por ejemplo, me hace lo le hubiera dicho: bueno, a mí me gusta hacer otra cosa, el trap y a mí me gusta el, el metal y todo. Como fue un poco los gustos musicales, por supuesto, comparte, pero esa, ese crecimiento justo, del mismo cuarto, después, poco eh... bueno, cada uno no sé qué andar sí, ahora. Sí, sí, pero... ya no, cada vez nos separamos más. Sí. Eh, no, a ver, siempre, a ver, creo que cansamos más al resto porque somos un trato muy de hermanos, ¿viste? Sí. Pero nos entendemos mucho, ya en el escenario, en el estudio, nos, con un gesto ya nos superentendemos. Sí. Eh, tenemos la misma crianza, qué sé yo, ¿viste? Es, está copado, pero cada tanto nos cacheteamos un poco. Sí, sí, que... no, los hermanos. Es parte del trabajo. Es parte del trabajo. Acá el amigo también, es bueno, amigo, el amigo también cómo fue un poco el ingreso a la banda, estaban ahí, capaz que viste a veces está uno que lo va a ver al grupo que es medio fan y después termina tocando el grupo, eso pasó con él. Y pasó exactamente eso, ¿Viste? porque yo ya los, cono los conocía a los chicos más que nada cuando pasó esto de la FM Vida. ¿Qué fue FM Vida? El... ¿Un concurso? Claro, La Vida más vos. Ah, un concurso que la claro, voz me decía así, yo viste, me estoy desayunando con esto. Fue un concurso que se realizó en Bueno, Rosario. pero más, más que nada porque siempre estuve más o menos en ese ámbito, que soy muy de ver a las bandas rosarinas. Sí. Y justo lo llegué a conocer a los chicos y más adelante surgió un viaje a Buenos Aires al que fui yo y ahí, ahí, ahí, ahí, se, ahí se enteraron que era batero. Claro, y agarró un y otro le dice, sí, un sí, <risa> Y cayó como el dibujito, ¿viste? cayó así para abajo, no algo así. Pasó por caja, viste. <risa> sí. O sea, todo fue en una noche cervecera por Palermo, porque... Sí. Y qué linda noche. Nosotros estábamos por ahí, sí. en un, después que habíamos tocado en el Centro de fantasía y, y digo, y, y este pie recopado, y por ahí no sé cómo será sí. el tema, cuenta que toca la batería, y digo, y bueno, tenemos que probar, ya está. está muy bien, Se está nos muy iba bien. nuestro baterista y... Sí. Entró. Bien, acá le pregunto a aquel amigo que está en la punta, el Teatro Sony fue como el debut aquí en Buenos Aires, ¿no? la primera vez que tocaron un lindo lugar, ahí en la calle Arevalo y Cabrera y Dorrego por ahí. Sin sí, turno. exactamente, la verdad que una experiencia muy linda, un lugar súper cómodo, así que una linda experiencia acá en la capital. ¿Cómo, es un poco, ¿Cómo está un poco la movida en Rosario también en cuanto a las bandas, los lugares? Sabemos que hay... Viste, hay no hay tantos lugares para tocar, ¿viste? Pero obvio, tenés lugares de mucha convocatoria, que son, de, de, que son 1.200 personas, 1.500 para arriba, y lugares que capaz por una banda como usted, que está ahí en ascenso, eh, se, se complica un poco más eso. No por ustedes, sino por los locales, ¿entiendes lo que digo, no? Sí, sí, ni hablar. Eh, no, la movida está, está ¿viste? Y la gente del rock es muy fiel, está. o sea... Eh, yo creo que son etapas, viste que por ahí la gente te va, no te va, también tiene mucho que ver el, el tema monetario en cómo están las cosas. Sí, ¿Viste? Claro. Eh, sin referirme a nada político, no, no, la política tiene que ver el monetario. La, <risa> la duda, bueno, no, sí, por la las dudas, ¿viste Hay que aclarar todo. Por no, no, pero Rosario eh, está, eso es una realidad, Pero sí, claro. viste, siempre el Rosario siempre se caracterizó por eso, la, la movida del rock eh, es, es genial. Y, genial, sí. y la gente de, también es muy fiel. Sí. Bien, bien. Acá hablamos de política, obviamente hablamos sí que la cosa está difícil a nivel económico, y, y si los políticos tienen la culpa, obvio que la tienen, pero bueno, nosotros <risa> eh, Con respecto a, a, a, a. ¿Qué están escuchando, Lara? ¿Qué están escuchando cada uno? ¿Cómo, ¿Cómo es un poco de qué se empapa la banda? ¿Cuál es un poco el motor de Armus? Eh, bueno, eso es, es medio relativo, porque lo, lo bueno, pa, por lo menos lo que yo más rescato de este grupo es que hay mucha variedad nos gusta algo distinto y es lo que después podemos ir mezclando, rescatando un poco de cada género. Eh, tenemos los que son más ultra rockeros, como el señor acá, que sí. más está, clásico. venía en el auto con Bon Jovi y ya llegó un momento que sacame Bon Jovi, viste yeah. yo pondría el Sheeran, ¿entendés? Claro. Eh, bueno, o Amazónico, no, <risa> eh, otra cosa, ¿viste? Vamos, pero todo eh, sí, se pero, en armonía, digamos. Claro, sí, eh, pero eso está muy bueno, sí. vos como músico lo sabés que sí. ir agarrando de todas las ramas, este, te abre la cabeza, está bueno, ¿viste? Bien, ustedes también el tres, dos discos que están escuchando en este momento, ahora. Y Papo y Amigos. Bien, me Defin gusta, eh. Defin tiró, tiró un clásico ahí. Hasta me voy, a, me voy hasta Paramore O sea, Paramore de también. Argentina me voy para allá y, sí. y, a, y vuelvo nuevamente con Catupecumachu. Bien. Yo bien. soy bastante variado, pero muy variado. Bien. Pero cuando me gusta un artista, lo sigo. Lo gasta el disco. ¿Y vos? Y yo tengo. qué sé yo, soy tecladista, estudio piano, así que. De música clásica, de rock, Pasadena. en español, en inglés, de pop, por los teclados, los sintes y todo eso. Y sí, ahora los sintes están muy de moda. Ustedes utilizaron en este disco algunas cositas así, como eh, todo lo que es la parte de los teclados más ochentos, ¿viste que se usa? Es, eh, sí, sí, usamos muchos sintetizadores bien ochentosos, muchos arpegiadores modernos. Sí. Y hicimos una mezcla muy linda. Correcto. Jamón, sí. Jamón, ¿Te gusta John Lord? Todo? Eh, oh, fanático. de bueno que, sí. bueno, que está en el cielo, por supuesto que su arte sigue sí, estando claro, en los discos, pero hablamos de un artista tremendo también. Con respecto a Despegar, eh, la nueva producción de Armus, el disco Full, todo, eh, la... ¿fue producción propia de la banda, productor de afuera? ¿Cómo, fue, cómo, lo, cómo lo fueron craneando un poco? Eh, el disco Despegar lo produjo Palmo Adario, que es un músico increíble, eh, de Rosario, músico sesionista también de, de varios artistas, como te sí. puedo nombrar Diego Toro, Rescotti, sí. eh, ha tocado con el flaco Espineta. Eh, no, la verdad que fue tremendo, sí. Lo grabamos en su estudio personal en Funes, sí. eh, estáis nomás es de Rosario. Y el disco ya estaba un poco craneado de antes, pero bueno, viste, todo maqueteando, maqueteando, maqueteando Bien. hasta que nos metimos y, y lo grabamos. Quedaron muchos temas afuera, Uy, la selección fue así bastante complicada, ¿cómo fue un poco, viste, elegir los temas con amigos, sí. viste, con el la Sí, aparte, me parece. Sí. Eh, por, justamente por lo de la diferencia, de, viste, de lo que escuchamos cada uno. Sí. Eh, porque hay mucha variedad en el disco. Eh, sí, quedaron un par afuera, afuera del disco, y... pero sí, son muy diferentes los temas, por el estilo de cada uno también. Bien, ¿cómo sigue un poco, de, bueno, van a estar tocando, acá están aquí en Buenos Aires ahora, imagino haciendo un poco de prensa, pero cómo viene un poco la, de aquí para adelante todo lo que respecta a la banda? Eh, tocamos ahora este viernes, acá sí. en Buenos Aires. ¿A ¿Dónde tocan? En Ether Club. Bien. Sí. Eh, tipo, ahí por ahí me tiran la lata a las 12 y media. Bueno, a 12, media 12, noche, 12 y media. A la medianoche. A la sí. medianoche vamos sí. a estar ahí. Sí, bien, bien. Eh, redes sociales de la banda de Armus. Bueno, nos pueden buscar como Armus Oficial, tanto en Instagram, Facebook y Twitter. Bien, eh, ¿alguien que, alguna, algo para agradecer? Este es el momento, para agradecer a toda la gente que acá me están haciendo cena también, ¿sí? ¿Qué el amigo. Agradecemos también a KM, KM, la productora de la banda. Ahí está KM, viste, yo te tiro ahí KM. ahí la... ¿Eh? En YouTube nos pueden buscar. Canal YouTube KM bueno, ahí estamos con todo eh, Bueno chicos, un placer que se han pasado por aquí Nos quedamos viendo un poquito el video de Amos, también llamado Despegar Y bueno, todo lo mejor, mucha merda para lo que viene Muchas y gracias a ustedes por la buena onda Y dale, vamos ahí a ¿Cómo? romper todo Qué placer Igualmente amigos, continuamos, en mucho pero mucho más Rock, no te vayas estamos aquí, estamos en vivo En Seme, por supuesto